Una de las fórmulas para calcular el área de un triángulo se enuncia de la siguiente manera. El área de un triángulo es igual a la mitad del producto entre la longitud de un lado y la longitud de la altura correspondiente. En este caso, las variables involucradas son La longitud de un lado, a la que se suele representar con la letra B. La longitud de la altura correspondiente, representada generalmente con la letra H. El área del triángulo, simbolizada con A. Entonces, la fórmula correspondiente es A igual a B por H sobre 2. En este caso, conocidos los valores para B y para H, puedes calcular el valor correspondiente para A. Como se mencionó antes, esta fórmula también te permite calcular la longitud de una altura si conoces el área del triángulo y la longitud del lado correspondiente a la altura en cuestión. En efecto, para ello debes considerar a la fórmula a igual a b por h sobre 2 como una ecuación cuya incógnita es b y las variables a y h como constantes. Para resolver esta ecuación puedes proceder de la siguiente manera. En primer lugar, aplica la propiedad simétrica de la igualdad para escribir la ecuación así, b por h igual a 2a. Finalmente, pasa h al lado derecho dividiendo b igual a 2a sobre h. Has despejado b de la fórmula a igual a b por h sobre 2. Veamos otro ejemplo. La fórmula que te permite calcular la velocidad de un cuerpo que se mueve con aceleración constante en una trayectoria rectilínea es la siguiente. b igual a b sub 0 más a por t. Donde b es la variable velocidad. b sub 0 es la variable de velocidad inicial. a es la variable aceleración y t es la variable tiempo. Con ayuda de esta fórmula, puedes obtener otra fórmula para calcular el tiempo que le toma a un cuerpo adquirir cierta velocidad. Para ello debes despejar la variable b de la fórmula b igual a b sub 0 más a por t. Es decir, debes considerar a esta igualdad como una ecuación cuya incógnita es t. Y para resolver esta ecuación, puedes proceder así. Pasa el término b sub cero, que está sumando en el lado derecho al lado izquierdo, restándolo. b menos b sub 0 igual a a por t. Aplica la igualdad obtenida la propiedad simétrica. Obtendrás que a por t es igual a b menos b sub 0 Pasa el factor a, que está multiplicando el lado izquierdo al lado derecho, dividiéndolo. Al hacerlo, habrás obtenido una fórmula para calcular el tiempo requerido, por un cuerpo para alcanzar una velocidad siempre que lo haga con una aceleración constante y en una trayectoria rectilínea t igual a b menos b sub cero sobre a observa que aunque no se haya hecho explícita mención de ello a debe ser un número diferente de cero pues en el caso contrario no se podría realizar la división correspondiente recuerda que no existe la división para cero en relación al ejemplo anterior ¿Cuál es la aceleración constante del movimiento de un cuerpo si éste alcanzó una velocidad de 20 metros por segundo después de transcurridos 30 segundos de haber iniciado el movimiento con una velocidad inicial de 10 metros por segundo? En este caso, puedes utilizar la fórmula b igual a b sub 0 más a por t para despejar la variable a. Para ello, en primer lugar, aplica la propiedad simétrica de la igualdad para escribir la ecuación así. B sub 0 más A por T igual a B. En segundo lugar, pasa el término B sub 0 que está sumando al lado izquierdo al lado derecho, restándolo. A por T igual a B menos B sub 0. Finalmente, pasa T al otro lado. A igual a B menos B sub 0 sobre T. Ya tienes una fórmula que te permitirá calcular la aceleración del mencionado cuerpo. Para ello, Debes reemplazar únicamente los valores correspondientes a B, B sub 0 y T. En este caso son B igual a 20, B sub 0 igual a 10 y T igual a 30. Luego, A es igual a B menos B sub 0 sobre T, que es igual a 20 menos 10 sobre 30, que es igual a 10 sobre 30, que es igual a un tercio. Es decir, la aceleración del cuerpo es de un tercio de metro por cada segundo cuadrado, es decir, cada segundo de movimiento la velocidad del cuerpo se incrementa en un tercio de metro por segundo.